Nos vamos a la entrevista telefónica porque ya está en contacto con nosotros Mariana Santillán, abogada de la querella en el caso contra el Clan Caro. Esto sucedía el 3 de octubre del año 2018, data de ese momento. Francisco y Marcos Caro asesinaron disparando por la espalda a Samir Domínguez, un joven de 16 años. El hecho sucedió a 30 metros de la comisaría 13, así que para poder hablar sobre este caso... Es que estamos en comunicación, como decíamos, con Mariana Santillán. Mariana, buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por tener estos minutitos con nosotros para poder charlar sobre un caso que si bien sucedió hace años atrás, todavía sigue dando que hablar. Así es, estuvimos presos suspensiones con este juicio, esperemos que hoy se realice. Estamos a la expectativa junto con las familias de esta misma familia para que, bueno, para que sea justicia, básicamente eso es lo que queremos. ¿Qué pasó con estas suspensiones en, en el medio? ¿Cómo se llega a esta instancia? Bueno, tuvimos la primera suspensión porque nos presentaron los diputados, Esto fue el año pasado, en febrero del año pasado. Este año tenemos fecha los primeros días de marzo. Se crear una nueva sala de juzgamiento, la sala número 5, y es por eso que se suspende hasta el día de hoy esta nueva fiesta. Esperemos que se realice el juicio. Tenemos cinco días de jornada de debate oral. Estas jornadas son de 8 a la mañana a 1 de la tarde, en principio, y bueno, hasta ahora estamos en un ambiente normal. Mariana, con respecto a pruebas y todo lo que, que han presentado ustedes, no hay ningún inconveniente con eso, ¿no? No, con respecto a pruebas no, nosotros tenemos los testimoniales, testigos presenciales y testigos periféricos, en los cuales ellos eh, aseveran y rodean a los señores eh, caros cuando realizan este acto delictivo contra la humanidad es en el camino Para reflotar, digamos, la, la situación, porque a veces los medios tenemos la responsabilidad de que algunos casos, sobre todo cuando la justicia todavía no llega y, y queda todo esto en el medio, nosotros hacíamos un, un breve repaso de lo que había pasado. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, eh, lo que podemos contar es, tal como ustedes lo dijeron, pero también recibió muchas amenazas a la familia para que para que no hagan la denuncia. Se, se, se, se recibieron amenazas también los testigos para que no se presenten. Todo fue un ámbito muy violento. Eh, como te había contado anteriormente, eh, por privado, esto había surgido de una disputa anterior, desde parte de la familia Caro con mis clientes y, y esa disputa trajo sobrellevo a esta a este desenlace, no este en la... es una familia muy problemática como te dije los vecinos están muy muy atemorizados a poder venir nos costó mucho conseguir los testigos de poder venir a que se realice este debate oral mm. eh, y en qué condiciones esperan los los sospechosos eh, este juicio están detenidos están libres eso es lo absolutamente anormal. Ellos se encuentran en este momento en libertad. Las tres personas se encuentran en libertad. O sea que están como cualquiera de nosotros. Como cualquiera. Estuvieron detenidos únicamente 10 meses. Uh -huh. Para que vean el poderío que tienen ellos. Estuvieron detenidos 10 meses y de ahí salieron con un proceso de detención. Y ahora estuvieron sujetos a otros procesos de los cuales también... Pero libres y ahora estamos en ese contexto, ellos están en libertad Mariana imagino no, lo que esto significa para, para la familia sobre todo por la situación lo, los problemas en el medio eh, las amenazas, mm. esto no ayuda absolutamente nada para nada, para nada no nos ayuda en nada Qué increíble, qué increíble son de esos casos que quedan resonando, que pasan los años y más cuando la justicia tarda tanto en llegar y con estas cuestiones tan llamativas. Eso es lo que siempre nos llamó la atención a nosotros. ¿Por qué tanta impunidad? Estamos hablando de una muerte, estamos hablando entre la muerte y el día de hoy el debate oral, robos cometidos, pruebas aportadas y nada de esto nos hizo, nos hizo justo a favor. Nosotros en este momento, como te dije, estamos en un contacto de ellos en libertad y los, los que los están con temor es, en este momento, la víctima. Sí, claro, claro. Yeah. La familia es la víctima, los testigos que aportamos nosotros. Mm, claro. Mm, claro. Eh, con todo lo que eso significa cuando están en libertad, porque entorpecen interpe en todo, ent la investigación, lo, los, los, los testigos, claro. las amenazas. Bueno, repetimos... Pruebas de sí. restricción claro. de suplementos que nunca se cumplieron, claro. amenazas que fueron denunciadas... Mm. Eh, repetimos entonces, ¿cuándo cuando llega entonces le, el día para comenzar el juicio? Es el día de hoy, está por comenzar se están por llamar para la sala, y en teoría tendríamos la finalización el viernes. Bueno. bueno. Día a las dos mediodía. estaremos acompañando el proceso atentos a lo que suceda nosotros Mariana te agradecemos muchísimo la comunicación no, te por liberamos favor, para que puedas ustedes. hacer el, el buen trabajo que, que también mm. venís haciendo y sobre todo acompañar a la familia ¿no? dale muchísimas gracias muy amable